Listo, doctor, ¿me escucha? Sí, muchísimas Listo. gracias, Luis. Listo. Este. Al parecer, todavía no le dan acceso. Luis, ¿toda la gente que estaba convocada tiene acceso? Sí, ya no hay nadie afuera. Ya está. Rodrigo, Alan, Aide, Irene, Minerva. Yar. Yaretsi, ajá. Ok. Bueno, este... Pues empezaremos. Empecemos de una vez. Buenas tardes, casi noches. Eh, soy Rodrigo Bazán. Bienvenidos a la presentación de... Emancipar los discursos... Eh, Medios de Comunicación y Género. Eh, esta tarde participan el, las autoras, eh, cinco de las autoras compiladas en el, en el libro. Alison Cruz, Minerva Juárez, eh, Patricia Ibáñez, Yaretsi de Jesús y Alan García Hernández. Eh, la editora, eh, la maestra de Salmones, y nos hace favor de... de comentar, criticar el libro, la doctora Irene Fenoglio. Eh, la dinámica va a ser eh, la siguiente. En principio, eh, AIDE hablará sobre el trabajo que, que implicó editar este material. Después, la doctora Fenoglio eh, lo comentará y cerraremos con una ronda de preguntas entre las autoras eh, y con las que ustedes nos hagan favor de enviar a través del, de la página del Instituto, de la que estaremos este, atentos. ¿no? Eh, creo que no hay, no hay más que decir y más bien eh, dar la palabra a las, las colegas. Aide, si quieres este, empezar. Claro que sí. Eh, muchas gracias por abrir este espacio de pronto tan necesario para entablar un, un diálogo desde quienes conformamos Piedra Besuar, las autoras y eh, finalmente pues la universidad, la, la UAM, que eh, es el origen de este ya par de libros que, que tenemos. Eh, eh, el primero, La borradura de la letra. El segundo, Emancipar los discursos. Eh, decir un poco que pues, Editorial Piedra Besuar es una editorial independiente, comenzamos a trabajar por allá en 2015, eh, lanzamos nuestros primeros libros en 2016 y pues tenemos eh, como objetivos eh, liberar tantos libros como podamos, ¿no? creemos que eh, de pronto el conocimiento debería ser libre, debería ser gratuito, trabajamos un poco en, hacia ese rumbo eh, creemos también que una forma de crear conocimiento es a partir de la colectividad eh, estamos eh, metidos metidas eh, en, en varios proyectos que involucran eh, escritura colectiva no solamente eh, este libro tenemos ya también inaugurando un blog con postales de poesía mexicana y, y también sentimos de pronto que eh, pues definitivamente eh, tenemos eh, mucho que regresar de, de las cosas que nos han dado las instituciones, que nos han dado eh, las becas que, que de pronto hemos tenido. Y en, en ese sentido, eh, pues creemos que eh, nuestro trabajo eh, debe ser puesto al servicio de, de proyectos tan eh, importantes, tan necesarios como, como es este libro, el, ya el, la, el par de libros que, que hemos hecho eh, en, en conjunto con, contigo, Rodrigo. Eh, tenemos cuatro colecciones. La primera eh, que conforma eh, este libro es Fictocrítica, eh, que es una forma de, desde la ficción, eh, reflexionar sobre los problemas eh, que, que, que existen actualmente ¿no? en, en nuestras sociedades, en nuestras comunidades. Creemos también, de pronto, que el conocimiento tiene que ser útil, no, no solamente eh, editar. Eh, libros por, por editarlos, sino que necesita ver un diálogo, necesita ver una repercusión, necesita ver una propuesta eh, de cierta forma eh, para resolver los problemas que, que ocurran en nuestras comunidades. Eh, la segunda de nuestras colecciones es Boca. Eh, en ella publicamos eh, trabajos en lenguas originarias o de autores en lenguas eh, originarias. Tenemos también una colección que es La Mesa Redonda, que es nuestra versión más lúdica. Tenemos ahí eh, pues, juegos, eh, aventuras para el rol, eh, algunos eh, libros ilustrados. Y eh, finalmente en nuestra última colección que es La Espalda del Ángel, eh, en la que intentamos dar salida a trabajos que se formaron eh, en la academia y que eh, creemos que necesitan circular más allá de, del espacio institucional. Em, regresando a cómo se editó este libro, bueno, hay, hay que decir primero que eh, emancipar los discursos eh, se originó en uno de los diplomados sobre género, lírica popular y medios de comunicación que imparte la UAM, son ensayos que los y las estudiantes que asistieron a este diplomado eh, escribieron en el módulo que imparte eh, Rodrigo Bazán, eh, Rodrigo ya se había acercado eh, con el primer libro, eh, La borradura de la letra, nos había hecho llegar eh, estos textos, y, y viéndolos en conjunto, eh, Piedra Besuar decidió que era importante eh, darle circulación más allá de lo que se hubiera discutido en el diplomado, porque eh, finalmente pues, repercute eh, en la forma en la que las universidades, las instituciones, están abordando ¿no? todos estos temas sobre género, sobre violencias, sobre cómo introducir la perspectiva de género en los estudios. Eh, también nos parecía que era eh, importante escuchar a, a las autoras, a los autores que escribieron estos textos porque tienen eh, definitivamente eh, una nueva perspectiva, ¿no? eh, seguramente eh, tres de los que estamos aquí reunidas tenemos eh, una educación eh, que nunca contempló eh, incluir temas de género. ¿no? Eh, y ahora las nuevas generaciones están entrando a, a las universidades, a las instituciones educativas, en donde ya hay programas que están enfocados a hacer una crítica de eh, los objetos, de la realidad, con una perspectiva de género, y creemos que eh, eso se refleja en, en los textos que eh, finalmente editamos en, en este volumen. El análisis que hacen las autoras, los autores del libro, eh, de pronto eh, nos parecía que posiblemente eh, quienes estábamos al, al mando de la editorial, incluso eh, platicándolo con, con Rodrigo, eh, nos parecía que estos análisis superaban eh, un poco nuestro marco de explicación. ¿no? Eh, los análisis que nos entregaron eh, de pronto sí nos mueven. ¿no? Nunca habíamos escuchado de pronto esta canción eh, pensando en un discurso violento o en un discurso discriminatorio. Y, y, y de eso va también, ¿no? eh, dar a conocer eh, este conjunto de, de textos eh, que versan sobre, sobre temas diversos, pero eh, que tienen un objetivo muy claro que es analizar con eh, las herramientas que, que Rodrigo les dio en el Diplomado, analizar, eh, incluyendo la perspectiva de género, los discursos que, eh, pues que, que, que están cotidianamente en los medios de comunicación, ya sea eh, a partir de productos musicales o bien en los comerciales. Incluso hay un texto acerca de eh, qué pasa con eh, programas como Aprende en Casa y cuál es, eh, cuáles son los estereotipos que estamos consumiendo a partir de, de este tipo de, de, de producciones. Eh, creo que también eh, en el libro se nota eh, la la problemática acerca de cómo los medios de comunicación eh, están conformando nuestras identidades y eh, una cosa que, que nos gusta mucho de, de este libro es que, eh, y lo representa el título, es que hay un, una constante crítica de eh, los nuevos discursos que están apareciendo y hay también eh, una necesidad de eh, buscar nuevos espacios de, desde donde enunciar eh, una necesidad de reconstruir nuestros modos de consumir productos culturales no solamente eh, literarios ¿no? también eh, productos musicales eh, las series de televisión que estamos consumiendo eh, las de pronto también eh, la enseñanza que estamos recibiendo en las instituciones ¿no? a, a, a las que asistimos y eh, creo, que, creo que este libro refleja en gran medida el surgimiento de estos nuevos discursos eh, que se enuncian eh, desde una perspectiva crítica con los roles de género, con eh, los estereotipos, con las violencias que se ejercen en contra de las mujeres. Y eh, me parece importante aplaudir la, la labor que hicieron eh, las autoras, los autores, al escribir estos ensayos. Eh, son, son temas importantes que deben ser traídos a, a la mesa. Me da gusto que existan estos espacios para, para poder eh, tender puentes entre, entre todas las personas que, que estamos involucradas y eh, hacer, hacer conciencia de que eh, aunque estos temas están ya en la mesa, a pesar de que ya hay programas en, en las instituciones, a pesar de que el Estado ya ha volteado a ver eh, problemáticas de violencia de género, eh, es importante decir que no es un tema concluso, no, eh, no, no es momento tampoco de, de celebrar que, que ya estemos hablando eh, públicamente de, de ello, sino que eh, es importante seguir produciendo eh, este tipo de, de libros, es importante que, que las personas que, que estamos hoy reunidas aquí, las personas que nos acompañan en la transmisión, eh, tomen conciencia de que eh, no hay como un... Eh, un punto final a, a cerrar eh, estas problemáticas eh, es, es importante seguir reflexionando sobre eh, nuestro consumo de productos culturales, es importante reflexionar acerca de los discursos que estamos produciendo que eh, estamos eh, renovando y eh, el, desde dónde nos estamos eh, posicionando y eh, pues muchas gracias por, por el espacio por, por la invitación y eh, me encantará más adelante conversar con las autoras hoy, hoy presentes acerca de cuál fue su, su experiencia. Desde, desde besoar estamos muy, muy agradecidos con todos ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Aide. Este, yo creo que, que es momento de, de decir cosas que no dije hace un momento. Como habíamos empezado tarde, me apresuré. Quizá además a pasar la palabra y no me tomé el tiempo, perdón, de presentar a Ibe Salmones con todas las credenciales que tiene, que no son pocas. Ibe hizo la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánica en la UNAM y la maestría en Producción Editorial en la UAM, Que eso eh, se irán dando cuenta es un punto importante en el en esta conversatorio. Actualmente Ivé cursa el doctorado en Historia en el Ciesas Peninsular en Mérida. Es especialista en diseño editorial y edición académica y ha colaborado con el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, la Autónoma del Estado de Morelos, PRONATURA, la Fundación para las Letras Mexicanas, la Iberoamericana y el CREFAL. Y coordina, como quedó claro hace un momento, eh, la editorial Piedra Besoar y un sitio web llamado Decimonónicas, catálogo de autoras mexicanas del siglo XIX. Eh, el proyecto de Besoares es un proyecto editorial autogestionado por ella y por Mauricio del Olmo. Y la idea es eh, generar y distribuir eh, contenidos electrónicos gratuitos bajo licencias Creative Commons. Que esto también es importante para, para el libro que presentamos hoy. Eh, ninguno de nosotros está obteniendo más beneficio que el que el enorme beneficio de poner al alcance de más gente la, lo que hemos podido pensar en conjunto. ¿no? Y en ese sentido, eh, este trabajo se teje con, con el trabajo de la maestría, que es el, el siguiente punto. La maestría en, en producción editorial fue fundada en la UAM hace 14 años, eh, por un equipo de personas, entre las cuales se cuenta la, la doctora Irene Fenoglio, que es eh, nuestra siguiente partícipe. Irene Fenoglio estudió letras modernas en la UNAM, es doctora en literatura comparada con especialidad en literatura latinoamericana por la State University of New York en Binghamton. Sus líneas de investigación están vinculadas con... vinculan la literatura y la política en México... El análisis del discurso y la construcción de la referencialidad en el libro álbum el cuerpo académico en el que participa la doctora fenoglio de hecho está abocado a la referencialidad en el libro álbum y han eh, organizado ya dos coloquios internacionales sobre literatura infantil y juvenil uno que acaba de el segundo que acaba de estar hace un mes eh, es profesor investigador en, en la UAM desde 2006, donde imparte cursos en, en los programas de licenciatura, maestría y doctorado. Eh, es cofundadora de la revista académica Estudios del Discurso. Y como dije, y esto era lo que, sobre lo que quería volver, eh, de, la, de la maestría en producción editorial de la que egresó la maestra Salmones. Y creo que esto también es, es necesario subrayarlo, porque el trabajo que estamos haciendo es trabajo universitario, pero va más allá de la institución y está engarzado por los intereses personales de quienes participamos esta tarde, mucho más que por los deberes institucionales o por nuestras descripciones de, del puesto de trabajo, ¿no? Y es eso mismo lo que creo que ha permitido que, que quienes cursan el diplomado para titularse puedan interesarse en participar en esto, ¿no? en la ruptura con lo estrictamente escolar y lo estrictamente institucional para tratar de ir juntas un poco más allá. Eh, los dejo entonces con, con la doctora Fenoglio. Irene, adelante. Bienvenida. Hola, gracias. Eh, pues gracias, Rodrigo, por la invitación. Es un honor para mí eh, hablar sobre emancipar los discursos. Eh, pues gracias a Ede también eh, por, por, por este espacio, ¿no? O sea, por la posibilidad de, de que esto exista. Y bueno, pues me da un montón de gusto verlos: Minerva, Adetzi, <ríe> Alison, Pat, Alan. Eh, bueno, eh, pues me, la verdad es que me, les decía, ay, déjeme poner aquí el tiempo porque el tiempo nos persigue. Eh, eh, Qué bueno, porque gracias por invitarme a, a hablar de este libro. Eh, y bueno, en realidad eh, tengo varias cosas que decir. Eh, creo que todas ellas en relación con lo que estaban diciendo Aide y Rodrigo, no. Eh, espero lograr decir lo que quiero decir, no muy desordenadamente, no. Eh, porque yo también pienso. Eh, como estaban diciendo eh, Rodrigo y Aire, que este libro en un sentido es un viraje, ¿no? O sea, es, es, o sea, está como siguiendo un camino, ¿no? Trazando un camino con, digamos, los otros libros que eh, eh, digamos que ya, que ya han publicado aquí, ¿no? Eh, y bueno, pues les digo que espero eh, poder eh, decir todo lo que quiero decir porque es complejo, o sea, no tanto lo que yo tenga que decir y que mi pensamiento sea muy complejo sino porque pienso que lo que hace el libro es muy complejo, entonces, bueno, eh, a, ver, a ver si logro eh, decirlo. Bueno, la, quiero empezar diciendo, deslindándome, de, eh, de lo que decían los carteles de la, la crítica, con mayúscula, ¿no? eh, Digamos que diga, el, el lugar ¿no? desde el que les compartiré algunas de las reflexiones a ¿no? las que me lleva este libro, eh, no es el de la crítica, ¿no? Eh, esa es una categoría con la que no me identifico, o sea, nunca me he identificado mucho con ella, eh, pero últimamente menos, ¿no? Porque además pienso que es una categoría que en vez de sumar resta. Entonces, bueno, pues no, no, no, no me gusta mucho esa categoría. Eh, y bueno, pues esto tiene que ver con que justamente, ¿no? Yo veo eh, la publicación de Emancipar los Discursos, eh, y eso es lo que quiero recalcar hoy en lo que quiero decir, como un esfuerzo que explora, ¿no? De cierta manera, eh, relaciones como más horizontales, ¿no? Eh, y que en última instancia justo lo que hace es poner en tela de juicio o en cuestión un sistema que en gran medida está basado en una función como la del crítico o la crítica, ¿no? Entonces, bueno, pues ese lugar implicaría, ¿no? Que yo estoy en una posición de mayor jerarquía, porque se supone que yo sé algo que ustedes no saben o algo así, eh, y entonces eh, supondría, ¿no? Que yo puedo ver su trabajo desde una distancia tal como para criticarlo o evaluarlo, ¿no? Entonces, ¿no? Yo me deslindo de esa posición. Eh, de lo que no me deslindo es del ejercicio de la crítica, ¿no? Pero sí de la posición. Eh, porque, bueno, pues les digo, y, y también en el diplomado, ¿no? Como eh, traté de, de, de buscar relaciones más horizontales, ¿no? Eh, y bueno, pues lo que quiero hacer aquí es compartir estas cosas, que más bien las cosas que me giraron en la cabeza cuando revisé el libro, ¿no? Entonces, bueno, ya una vez deslindada la posición... Eh, quiero tomarme unos minutos también para hablar del Diplomado, ¿no? Justo como, como, como estaba diciendo Aide, o sea, el Diplomado es, es una semilla, ¿no? Eh, y bueno, este rollo ya lo eché el lunes, entonces pues eh, para los que estuvieron ahí, pues ya, ya lo escucharon, ¿no? Pero eh, pienso que el Diplomado es un espacio muy interesante eh, porque abre posibilidades, ¿no? Porque justamente tiene unas, unas características muy particulares. Eh, y entonces eh, lo vuelve un espacio como diverso, ¿no? Rico, enriquecedor, ¿no? Entonces, bueno, pues yo generalmente pienso que ahí llegan como do, dos tipos de personas, ¿no? Con características muy peculiares. Una son las personas que quieren actualizar sus conocimientos, eh, por ejemplo, Alison, ¿no? Que están allí porque están interesados en los temas y entonces, bueno, pues ya como que a priori están interesados a discutir, a pensar y así, ¿no? Y también eh, están las otras personas, la mayoría... Eh, muy valiosas ¿no? que por alguna razón u otra no pudieron o no quisieron ¿no? tomar la vía normal ¿no? y en un sentido así como deseable para graduarse de la licenciatura ¿no? y bueno digo deseable porque bueno pues es el, el deseo general de los profesores ¿no? que es así como llevar a cabo la investigación darse de topes contra la pared ¿no? besarse los cabellos escribir una tesis y ya luego defenderla no eso es como el deseo entonces bueno eh, entonces Digamos que eso es como una característica del diplomado, ¿no? Otra característica del diplomado es que también abre un espacio como, eh, como muy diverso, porque asisten personas de distintas carreras, ¿no? Y bueno, pues eso ya de por sí enriquece, ¿no? Eh, pero además, eh, y sobre todo, no justo porque muchas de las personas que deciden tomar el diplomado, en realidad ya dejaron pasar el tiempo, ¿no? Eh, y deciden, pues vamos a decirlo así, ¿no? Como subirse este último tren para titularse, ¿no? Eh, y entonces, bueno, pues, lo que es muy valioso es que son personas, ustedes, ¿no?, que, que salieron de la universidad, eh, y entonces, si no por otra cosa, al menos porque ya pasó el tiempo, ¿no?, son personas que ya tienen otras experiencias, o sea, les decía el otro día, ¿no?, es como que ya les pasa la vida adulta, ¿no?, o sea, tienen trabajos, viven solos, o no, pero entonces tienen que, que cuidar a la familia, ¿no?, aquí me consta, ¿no?, que varios de ustedes durante el diplomado pasaron por pues, situaciones, situaciones familiares, ¿no?, complejas, ¿no?, eh, y entonces, bueno, pues, eso de, de que los alumnos, digamos, ya estén en la vida adulta, ¿no?, plenamente, pues tiene, eh, digamos, la desventaja, la verdad, ¿no?, de que tienen poco tiempo, ¿no?, eh, para en realidad dedicarse a leer, a hacer las tareas, ¿no?, todas esas cosas que se supone que uno quiere, o más bien que uno quiere que ustedes hagan, ¿no? Eh, pero por el otro lado, eh, al menos para mí, eso supone como dos cosas muy importantes, ¿no? La primera es que los espacios de discusión son más aterrizados, más reales, como más involucrados, ¿no? Eh, o sea, es como más fácil relacionar, re, relacionar los temas y las lecturas con la vida cotidiana y la experiencia, ¿no? Porque ya hay una experiencia, ¿no? Eh, además, eh, bueno, pues justo, justo el hecho de que todos los módulos giren en torno como a un, a un eje rector, bueno, pues como aquí los estudios de género, hace que... Eh, haya como mayores eh, posibilidades de que las lecturas, las discusiones, las reflexiones, las tareas, etcétera, sumen, ¿no? Como que sean acumulativas, dialoguen entre sí, y eso claramente, o más bien de eso claramente es resultado este libro, ¿no? Eh, eh, y bueno, otra cosa nada más, no es que quiera hacer aquí como la, aquí, eh, cantar las mieles del diplomado, pero sí me parece que es una semilla interesante, ¿no? Que es que también sus, a nosotros como docentes nos pasan cosas, ¿no? O sea, como que estamos conscientes de las condiciones especiales en las que ustedes participan en el, en el diplomado y que nosotros también, también son condiciones como especiales para nosotros, ¿no? Pues esa cuestión de dar cinco sesiones, más ¿no? y súper intensivas de cuatro horas los viernes en la tarde, los sábados en la mañana cuando no quiere dormir, ¿no? Eh, entonces hace que que, que también nosotros pienso, no sé qué piense Rodrigo, qué piensen ustedes, eh, que abre también la posibilidad de, eh, de que exploremos un poquito más como la creatividad, ¿no? O sea, como que es un espacio que es académico, pero que también abre la posibilidad de que eso académico se explore de otras maneras, pues por todas estas condiciones que he dicho, ¿no? Entonces, bueno, pienso que, eh, digamos, lo que permite es como que hay un, un mayor compromiso con la realidad, con la vida cotidiana, ¿no? Y por el otro lado, mayor creatividad, pero también, de alguna manera, permite lo que claramente sucedió aquí, ¿no? que es que se crea una comunidad. ¿no? Digo, de eso voy a hablar más adelante, pero eso me parece que está ahí. ¿no? Bueno, entonces, ahora sí ya voy a hablar del libro. Entonces... Emancipar los discursos, medios de comunicación y género es producto del trabajo colectivo de Rodrigo Bazán, Alison magali Cruz Aparicio, Oscar Marcos Escobar Contla, Diana Laura García L, Lilia González Ortiz, Alan Hernández, Patricia Ibáñez de y de Jesús Moreno, Minerva Juárez Cruz y María Sinaí Nájera Baena, además de, por supuesto, Aide Salmones y Mauricio del Olmo, quienes a través de Piedra de Soar convirtieron en dos textos propiamente en libro. Y bueno, pues enhorabuena a todos por esta publicación, ¿no? Eh, entonces, bueno, en, lo, en el tiempo que me queda, quiero hablar más, de lo, más que de lo que dice el libro, quiero hablar de lo que el libro hace, ¿no? que es lo que les digo, que, que, que para mí tiene que ver con lo que estaban diciendo Rodrigo y ahí, ¿no? Eh, entonces, bueno, para eso, para, para, para hablar de cómo, de, de cómo este texto es un viraje en lo que hace, quiero eh, hacer referencia a un texto que justamente leímos al final en el, en el Diplomado, que es un texto de Cristina Rivera Garza, en donde trata el eh, término de, de la desapropiación, ¿no? Y bueno, ahí en ese texto utiliza el término de manera muy particular, ¿no? Eh, y bueno, con una motivación particular, con un contexto particular, pero sí quiero retomarla porque me sirve para resaltar algunos aspectos, ¿no? Que quiero, eh, eh, muy interesantes de esta publicación, ¿no? Entonces, bueno, eh, o sea que voy a hacer una lectura bastante este, rara, no, no, no, no rara, no, pero bastante flexible ¿no? de, de Cristina Rivera Garza. Bueno, lo que me parece muy importante subrayar de la desapropiación y de este término y de lo que pasa con emancipar los discursos es que es una apuesta por el trabajo colectivo, ¿no? O sea, para mí eso es así como, como lo, más, lo más importante, ¿no? Entonces, bueno, el texto al que estoy aludiendo, pues ustedes saben, es desapropiación para principiantes, donde Cristina Rivera Garza usa el término para criticar básicamente al sistema literario, ¿no? Eh, con sus jerarquías, sus exclusiones, plagios, apropiaciones, ¿no? Su despojo de las experiencias, las voces y el trabajo de los otros, para sostener, eh, digamos, como la idea y la práctica capitalistas del autor individual genial, ¿no? Eh, que, bueno, pues en ese sistema es como el origen del fin de la literatura, ¿no? Eh, en otras palabras, y bueno, en realidad Cristina Rivera Garza no, no utiliza este concepto, eh, pero sí podemos pensar en la literatura y como parte de la literatura, quizá la academia o la academia como parte de, literatura, de la literatura, bueno, en fin, eh, digamos este gran dispositivo eh, como un sistema depredador, ¿no? Entonces voy a leer eh, la cita de, de, de lo que dice Cristina Rivera, Rivera Garza, porque bueno, en realidad lo que quiero es como, como entablar un, un, una como un diálogo entre este texto y emancipar los discursos. ¿no? Entonces la cita de Rivera Garza dice, se trataba y se trata de renunciar críticamente a lo que la literatura con L mayúscula hace y ha hecho, apropiarse de las experiencias y voces de otros en beneficio de ella misma y sus propias jerarquías de influencia. Se trataba y se trata de poner en claro los mecanismos que permiten una transferencia desigual del trabajo con el lenguaje de la experiencia colectiva hacia la apropiación individual del autor todo con el fin de regresar al origen plural de toda escritura y construir así horizontes de futuro, donde las escrituras se encuentren con la asamblea y puedan participar y contribuir al bien común. Bueno, esto es, digamos, como una cita que está al principio del texto, el resto del, del, del, del artículo es como una enumeración de argumentos que sostienen esta cita, ¿no? Pero bueno. Entonces, bueno, lo que voy a hacer ahora, pero déjenme ver que no se me pase el tiempo, es hacerle manita de puerco esta cita, ¿no? Y a la idea de la desapropiación como para extrapolar algunas de las reflexiones ¿no? que, que, que están ahí en este texto para entender cómo emancipar los discursos. Puede considerarse una intervención, ¿no? para mí eso es lo que es este libro, una intervención en el sistema de la academia de la literatura. ¿no? Eh, porque considero que este libro es un ejemplo, digamos, de cómo la sinergia entre distintos elementos desafían al sistema ¿no? o al dispositivo de la academia, con mayúsculas. ¿no? Eh, y bueno, pues, o sea, no quiero decir que este libro sea un claro ejemplo de desapropiación, porque no es el caso, y además no viene al caso ni siquiera buscar que eso sea, eh, sino que quiero partir eh, de ese concepto como para pensar otras cosas sobre lo, que lo, sobre lo que el libro significa más allá de lo que dicen o no los textos, ¿no? Sino analizar lo que el libro significa, digamos, como en su performatividad, en su hacer, ¿no? Bueno, entonces eh, quiero así como eh, ir viendo qué dice la cita y ver eh, cómo ciertas reflexiones eh, me permiten entender lo que hace eh, este libro, ¿no? Bueno, entonces lo que dice Rivera Garces es, es que la desapropiación tiene que ver con renunciar críticamente a lo que la literatura con L mayúscula hace ya hecho, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues hablábamos de que eh, la academia es un sistema depredador, yo lo pienso, ¿no? Igual que la, que la literatura, con, o sea, la academia con, con A mayúscula y la literatura con L mayúscula, ¿no? Son sistemas depredadores, ¿no? Eh, y entonces esta cuestión de la desapropiación tiene que ver, eh, decía hace rato, con primero que nada desmontar la, la idea del autor con mayúscula, del crítico con mayúscula, ¿no? Eh, de la revista académica, ¿no? Eh, digamos, como eh, lo que hace la desapropiación es mostrar eh, cuáles son los mecanismos de este sistema, ¿no? Entonces, bueno, están los autores con mayúscula, eh, a los que critican los críticos con mayúscula, que publican en las revistas con mayúscula, ¿no? Eh, y Cristina Rivera Garza más bien nos invita a, digamos, como cambiar el chip y para empezar a entender la escritura como un trabajo, ¿no? como un trabajo que no es producto de un autor genial, ¿no? sino que, eh, digamos, como para empezar la escritura lo que hace es trabajar con el lenguaje, y el lenguaje es un bien común, bueno, pues entonces desde allí ya estamos hablando de la comunidad. no. Eh, y dos, eh, también lo que, lo que propone Rivera Garza es, eh, eh, digamos, entender también la escritura como una práctica, que establece un diálogo siempre con escrituras previas, ¿no? O sea, todo esto tiene que ver con desmontar la idea del autor con músculo, ¿no? eh, y entonces pues así lo que hace es como reconocer la producción del conocimiento como relacional, comunitario, en diálogo, ¿no? Y entonces pienso que eso es una cosa que pasó en el diplomado, ¿no? Y que pasó en la publicación de este libro que permite en realidad que este libro se, eh, digamos, se lea propiamente como una comunidad, o sea, una comunidad digamos, entre los autores que están allí, pero también en relación con, eh, digamos, con Piedra Besoar pero también con los lectores, ¿no? Eh, déjenme eh, eh, seguir un poco más, ¿no? Dice Rivera Garza que, bueno, la apropiación, la desapropiación, eh, digamos, que muestra el mecanismo, ¿no? Por, eh, por medio del cual, voy a decir, la academia, se apropia de las experiencias y las voces de otros en beneficio de ella misma y sus propias jerarquías de influencia. Dice, se trata de poner en claro los mecanismos que permiten una transferencia desigual del trabajo con el lenguaje, de la experiencia colectiva, hacia la apropiación individual del autor. Bueno, entonces digamos que lo que hace visible este término o, o esta escritura desapropiada son los mecanismos de apropiación autoral, ¿no? Eh, esto tiene que ver con eh, buscar, o más bien, más que buscar, darle su lugar ¿no? a lo plural más allá de lo individual, en el proceso creativo, ¿no? O sea, eh, a diferencia de las escrituras, ¿no? Como de la literatura con mayúscula o de la academia con mayúscula, que son escrituras que borran el trabajo colectivo, y les decía, ¿no? Es colectivo porque la lengua es común, pero también porque el trabajo intelectual se hace con, ¿no? Con otros en un sentido diacrónico, porque uno, digamos, habla con distintas personas, pero también en un, en un sentido diacrónico, ¿no? O sea, como estaba diciendo ahí de hace ratito, ¿no? Lo que, lo que estamos viendo en este libro son una serie de lecturas que Rodrigo propuso, que ustedes se apropiaron, que utilizaron, porque había una problemática que querían atender, ¿no? Entonces, digamos, todo eso tiene que ver con un trabajo intelectual en común, ¿sí? En colectivo. Y entonces eso borra, digamos, ¿no? La idea del autor con mayúscula, o bueno, del crítico con mayúscula, del, del teórico con, con mayúscula, ¿no? Entonces... Eh, decía que emancipar los discursos pone en, en, en acción varias, varios de estos gestos, ¿no? Eh, por ejemplo, bueno, en la, en, en la portada del autor no es el doctor Rodrigo Bazán, que perfectamente podría ser, ¿no? Eh, que tiene tantos grados y tantas credenciales X y Y, ¿no? sino una colectividad, o sea, todos trabajaron, la escritura es un trabajo, todos reciben reconocimiento, que es lo que decía Rodrigo hace rato, ¿no? Eh, digamos, y, y yo veo el trabajo de Rodrigo, ahí por ejemplo más bien como un marco, ¿no? o sea, Rodrigo lo quiso abrir un marco, un espacio que se crea para que hablen quienes tienen que hablar a partir de su trabajo con el pensamiento y la escritura, ¿no? O sea, para que hablen Yaretza, Alan, Oscar, Alice y todos, ¿no? Eh, bueno, y otra cosa muy importante de la desapropiación tiene que ver, como ustedes saben, no solo con cómo se producen los, los discursos y qué dicen, ¿no? Sino con la forma en que circulan, ¿no? Entonces, bueno, lo que la academia con mayúscula hace, así bien hegemónica, ¿no? Siempre ha sido, eh, digamos, como crear un espacio muy cerrado, ¿no? Porque tiene unas, unas reglas súper estrictas de control del discurso, ¿no? Diría Foucault. O sea, no, no voy a entrar ahí porque ya me voy a perder por ahí, pero... Eh, digamos, es, es un espacio muy cerrado, ¿no? Pero últimamente se ha vuelto más cerrado además en términos de la circulación porque se ha vuelto un negocio, ¿no? En el que para acceder hay que pagar y hay que pagar muy caro, ¿no? O sea, la academia, la literatura, y bueno, ya también si nos vamos a poner a extrapolar, pues hasta el arte, ¿no? Se sostienen, todo esto con mayúscula, ¿no? La academia, la literatura, el arte con mayúscula, se sostienen y sostienen un sistema de privilegio y de influencia, por un lado, ¿no? Y también un sistema capitalista por el otro lado, ¿no? ¿Por qué? Porque el acceso al conocimiento no es abierto, ¿no? Y ustedes lo saben, lo sabemos todos, o sea, ustedes eh, saben cuánto hay que padecer, ¿no? Por ejemplo, para poder hacer un trabajo académico de esos que quiere la Academia con mayúscula, ¿no? Porque hay que comprar libros, porque hay que tener acceso a las bases de datos que no son abiertas, porque hay que tener acceso eh, a artículos especializados que son carísimos, ¿no? Eh, y es más, o sea, está tan, tan, tan capitalizada la producción del conocimiento que <ríe> me acordé, ¿no? De las editoriales académicas que se la apropian, ¿no? O sea, a mí me pasó una vez que, como les decía, ¿no? Uno hace como su trabajo, ¿no? Trabaja, investiga, se da de topes contra la pared, se salen los cabellos, escribe un artículo, ¿no? Lo publicas y luego estas editoriales te dan un ejemplar, porque si quieres tener más, los tienes que comprar, ¿no? O sea, es una locura. Entonces, bueno. Eso es una cosa muy importante, ¿no? Eh, que por supuesto aquí pues es el trabajo de, eh, eh, también de, de Piedra de Sonar, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, dice Cristina Rivera Garza, tiene el fin de regresar al origen plural de toda la escritura y construir, que eso es lo que quiero subrayar, horizontes de futuro donde las escrituras se encuentran con la asamblea eh, y puedan participar y contribuir al bien común, que eso es lo que hace este libro también, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues ya, ya eh, hablaron eh, Aide y Rodrigo de, de, de Piedra Besoar, ¿no? Eh, las licencias Creative Commons, esta cuestión de la circulación del conocimiento sin restricciones, ¿no? Que dicen que tienen un deber social, quieren en la colectividad, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, este editorial que apuesta a la circulación de los discursos eh, hace un trabajo bien importante porque da, le da espacio, le da difusión, ¿no? A, a, a discursos que generalmente son marginados, ¿no? ¿Por qué? Ah, pues porque son estudiantes, entonces, como son estudiantes, no tienen las credenciales, no son la academia con mayúscula, y entonces, este, ¿por qué los vamos a leer? ¿No? Entonces, en este sentido es que es bien importante la, la intervención de este libro, ¿no? O sea, realmente, o sea, aplaude a la iniciativa de, de, de Aidea y de Mauricio, y bueno, pues larga vida a, a Piedra de Besuar, y también, pues larga vida al trabajo que se hace, ¿no? Entonces, bueno, eh, a lo que quiero llegar es finalmente que emancipar los discursos vuelve a la colectividad, o sea, sale de la colectividad y gracias a Piedra Besoar puede volver a la colectividad de la que surgió por un problema específico, que es, vamos a analizar qué es lo que pasa con los discursos que todos los días consumimos, ¿no? Que es eh, también lo que estaba diciendo Aide, ¿no? Entonces, bueno, emancipar los discursos es, digamos, producto de una red de fuerzas, ¿no? Que se tejen, ¿no? Eh, por un lado, la formación de una comunidad donde se puede hablar, se puede discutir, se puede dialogar, ¿no? También una borradura de las jerarquías, ¿no? En donde, pues, en el mismo lugar están Rodrigo Bazán que eh, los demás autores, ¿no? Eh, que es un trabajo en común que se produce en la discusión colectiva, ¿no? Eh, también en la producción de los textos. ¿no? Pero también en la producción del libro mismo, donde me imagino que todos participaron, ¿no? Pero también en esta cuestión de que nace en la comunidad y llega a la comunidad porque es de acceso libre, ¿no? Eh, que nace, digamos, de un, de un problema de la vida cotidiana, ¿no? Porque, bueno, pues hace crítica, ¿no? De estos productos culturales que consumimos como agua, ¿no? etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eh, digamos, para cerrar, ¿no? Eh, quiero aplaudir ¿no? este, este, este viraje, este esfuerzo, ¿no? esta, esta materialización ¿no? de este libro, que es una intervención, eh, digo yo, les digo, como performativa en su hacer. ¿no? O sea, para mí, este libro, además de todo lo que hace, de lo que dice, todo, es un acto político por eso. ¿no? Entonces, bueno, felicitaciones a todos, enhorabuena a todos, a Rodrigo, a ella, a Mauricio y a todos, a todas ustedes. ¿no? Y bueno, pues muchas gracias también por el espacio para dejarme. Eh, compartir estas reflexiones eh, con ustedes. Muchas felicidades. Muchísimas gracias, Irene. Este, yo supongo que todas las demás se sienten tan halagadas como yo de, de que esto pueda ser visto como, como una intervención colectiva y política. Gracias. Este es la segunda vez que Besoar cobija el, el trabajo producido durante el diplomado con, con un grupo a quien yo haya atendido. Este, yo creo que, que a ellos es a quienes debemos que esto vaya funcionando y creciendo. ¿no? Y en el sentido de, de la comunidad, yo creo que, por lo menos a mí como docente y como investigador, la experiencia del, de los diplomados y la convivencia con, con los demás autoras eh, me enriquece siempre muchísimo. ¿no? Eh, la selección del material suele tener que ver con los trabajos eh, que se arriesgan más, que proponen más, que van más a fondo entre los trabajos que se reciben al final. y eso eh, eso es justamente lo que nos pone como en, en esta igualdad de circunstancias, ¿no? La sensación de un diálogo con pares, no con gente que, que está tomando una clase y que está aprendiendo lo que yo les pueda enseñar, que seguramente siempre será bien poco. ¿no? Este, entonces, bueno, en ese sentido es que por un acuerdo entre, entre quienes participamos esta tarde la siguiente parte de, del bonito numerito corre a cargo de las autoras y de la editora y para poder dejarlos en, en el diálogo que ellas eh, van a establecer, les leo lo, las semblanzas que, que las autoras me hicieron llegar. Las leo en, en el orden en que las recibí, que es como las vacié en este documento y eh, insisto junto con lo que decía Irene, mi nombre está hasta arriba en el libro porque me apellido Bazán, o sea, todo se hubiera solucionado si me apellidara Zamora y ya está, ¿no? Pero, pero es por eso que, que estoy arriba de la lista, no por otra cosa. Entonces, en este mismo orden en que llegaron las, las semblanzas, eh, a continuación eh, participan Alison Cruz, Allison estudió la licenciatura en Letras Hispánicas en la UAM con nosotros. Actualmente es directora general de la revista Metáforas al Aire, revista de Humanidades y encargada de maquetación y cuidado en la revista Disrupciones. Sus temas de interés y de investigación son los procesos de edición en textos académicos y de divulgación, el análisis del discurso y los estudios de género en la literatura, es fan de los gatos y últimamente ama a las plantitas. Esa es una nueva afición. Eh, participa también Perla Patricia Ibani, Ibáñez Anaya. Patricia es una madre desescolarizada, una investigadora y una profesora independiente, licenciada en educación preescolar, en filosofía, o sea, son dos licenciaturas, no, no es preescolar y filosofía, Maestra en investigación educativa, eh, titulada con una investigación que se llama Equidad de Género en Educación Superior, eh, defendida en la UAM en 2019, y socia fundadora de Índigo, Arte, Cultura e Investigación. Actualmente trabaja como colaboradora del proyecto Tribu sin Escuela. Minerva Juárez Cruz estudió también la licenciatura en Letras Hispánicas en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Eh, y cuenta con un diplomado en, en perspectiva de género. Se ha desempeñado como docente, tallerista y participado en varias lecturas de poesía. Colabora en la editorial independiente Aquelarre Editoras, que a propósito de colectivos, esto sería un, un proyecto que, que es importante conocer. Y en el 2018, eh, textos suyos fueron a, eh, antologados en Viejas Brujas 2. Y en el 2021 eh, estuvo participando en el proyecto Muestra de Arte Emergente y hace poco fue seleccionada en la convocatoria Morelos 21, Memoria y Encuentro. Su nacionalidad es mexicana y reside en el estado de Morelos. Yaretsi de Jesús Moreno egresó en la licenciatura de Antropología Social de la Autónoma del Estado de Morelos tiene 31 años, vive en el mismo infierno, es decir, el pueblo de Morelos. Le gusta que no bien, cerveza oscura, le encanta el cielo, los astros, las plantas, las cactáceas, las polillas. Su, su corazón es morado y abortero, es madre de una criatura abominable de 10 años. Se pone en peor, tú espérate. Le molesta mucho la gente que no sabe escuchar. El ruido que hacen algunas personas al comer, que tienen basura en la calle. Sueña con una munda mejor, menos jodida, más habitable, más justa. Camina y lucha siguiendo esta utopía. Es aprendiz y crítica de todo lo que le rodea. Siempre cambia, ama y admira a sus amigas. Es docente de nivel medio superior y superior desde hace cuatro años. Y actualmente funge también como asesora del Centro para el Desarrollo de las Mujeres en Puente de Ixtla. Eh, trabajo que, no sé si es el trabajo o el proyecto, lo que está próximo a terminar. Y finalmente, trabaja en la formación de proyectos comunitarios, porque es una simple ser humana buscando qué comer. Eh, Alan Hernández me mandó dos versiones de una semblanza igualmente breve. La primera dice, me llamo Ernesto Alan Hernández García, estudié la licenciatura en Historia, Colaboré en el Archivo Histórico de la ENA y he participado como ponente en algunos foros de la Autónoma del Estado de Morelos. Y en la segunda agregaba, me interesa la historia mexicana del siglo XX, específicamente los años XX, y soy aficionado a la cartonería. Y bueno, finalmente, de Aire Salmones, ya había yo dicho que que estudió Letras Hispánicas en la UNAM, la maestría con nosotros en Morelos, y actualmente eh, cursa el doctorado en el CIESAS Peninsular. Es de quien, como eh, directora de, de la editorial, eh, va a llevar el, la mesa y las preguntas que van a intercambiar ahora las, las autoras. Y los dejo entonces con, con Aide y con el resto de las compañeras. Muchísimas gracias. Gracias. Eh, así es, eh, a continuación vamos a hacer una ronda de preguntas con las autoras del libro. Eh, les recuerdo que, que cada una tendrá cinco minutos para responder su pregunta. Así podemos dejar eh, espacio para los comentarios del, del público que nos acompaña en la transmisión. Y eh, a las personas que nos acompañan en la transmisión, les recordamos que al final de esta ronda habrá espacio para leer sus opiniones, sus preguntas eh, que vayan dejando en los comentarios de live de Facebook. Así que eh, las invitamos a participar y a entablar esta especie de diálogo a distancia con las autoras. Muchas gracias por, por estar aquí. Eh, antes de empezar con las preguntas, eh, quiero agradecer una vez más a las autoras del libro que han estado trabajando también en la organización de este evento. Eh, el Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades nos ha prestado este maravilloso espacio, pero eh, finalmente son ustedes las que nos permiten construir estos puentes, primero eh, con los textos que han escrito y ahora con esta suerte de, de entrevista. Eh, muchas, muchas gracias. Y eh, pues sin más preámbulos, vamos a, a comenzar. La primera pregunta eh, va a ser respondida por Yaretsi y Minerva. Eh, comienzo con Yaretzi. Eh, este libro, en conjunto, eh, analiza la producción y el consumo de productos culturales que validan ¿no? las opresiones dentro del sistema patriarcal. Eh, tú escribiste un ensayo sobre reproducción y reapropiación de discursos eh, que van sobre estereotipos de género, sobre amor romántico, específicamente en la música. Eh, la pregunta para, para abrir este, este espacio sería... ¿Cómo se relacionan problemáticas como la violencia de género o la discriminación con los discursos que difunden los medios de comunicación? Y eh, ¿cuál sería la importancia de analizar el contenido de canciones, de videos, de comerciales, utilizando eh, la perspectiva de género? Por favor, Yaretsi. Sí, muchas gracias. Bueno, primero también eh, agradecer el espacio y que tenemos como la oportunidad de conocernos más allá de eh, estar escribiendo unos correos electrónicos. Y bueno, en la primera pregunta eh, en torno a cómo se relacionan estas problemáticas como la violencia de género en torno a los medios de comunicación, justo un poco ya eh, lo estaban diciendo ustedes al inicio de la presentación, ¿no? Es decir, los medios de comunicación al final lo que hacen es como ser este espejo, ¿no? Es decir, hablan de lo que hay en la sociedad, de lo que hay como en este imaginario colectivo que nosotros eh, a veces eh, erróneamente solemos llamar como la realidad que conocemos, ¿no? O que bien podremos decir que hemos construido, entonces los medios de comunicación, repito, son como este espejo, es este reflejo de lo que hay, de lo que sucede, ¿no? como de este imaginario, y a su vez también estos medios de comunicación, una vez que funcionan como espejos, también lo que hacen es reproducir, y al momento en el que reproducen esta violencia de género, lo que están haciendo es legitimarla. Es decir, la perpetúan como tal, ¿no? Algo que se reproduce constantemente, como bien lo decía por ahí la doctora Irene hace un momento, pues eh, se norma, se legitima como tal, entonces lo que nos hace creer a nosotras, a nosotras, que es algo normal, entre comillas, ¿no? Es decir, que así las cosas, pues suceden porque así suceden, porque no hay otra manera, o no nos cabe en la cabeza que pueda suceder de otra manera. Entonces, eh, es súper importante poder analizar como eh, um, los medios de comunicación, lo que nos están diciendo los medios de comunicación, porque al final lo que hacen es, sí, eh, nos dan una información, pero también nos venden. Nos venden un producto, nos venden una imagen, nos venden una idea y nosotras la mamamos todo el tiempo, así tal cual, es decir, la succionamos, la, eh, la hacemos nuestra, nos apropiamos de ella de una forma inconsciente, ¿no? muchas de las veces es de forma inconsciente, entonces creo que justamente la importancia de poder analizar el contenido que tienen los medios de comunicación es justo como para poder eh, tener esa mirada crítica de aquello lo, que nosotros llamamos normal, ¿No? Algo que se me quedó mucho dentro como de eh, ciertas experiencias de trabajo es que eh, justo decíamos eh, en esta parte de que hay que aprender a cuestionar aquello que nadie cuestiona, ¿no? aquello donde nadie se pregunta o aquello que se cree lo normal, lo bueno, lo que está bien, entonces es ahí donde debemos criticar, ¿no? es ahí donde nosotros, nosotras debemos generar preguntas porque entonces si es normal es que algo raro está ahí, ¿no? Entonces justamente, eh, bueno, lo que yo opino dentro del de, eh, el análisis de los medios de comunicación es que nos permite justo visibilizar cosas que se mantienen ocultas y que siguen perpetuando pues esta cultura de violencia de género. Y bueno, no sé si fue como al azar, o fue como con plan con maña eh, traer como la, la presentación del libro en un 25 de noviembre, que como tal es el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, y creo que es súper importante, súper simbólico también y valioso que se dé como en esta fecha, porque justamente, aparte de hablar de una colectividad que más adelante vamos a tocar como ese tema, es poder visibilizar como todas estas estructuras de violencia que al final pues lo que hacen es normar comportamientos, ¿no? entonces Así sean canciones, así sean eh, productos, hasta pasta de dientes, ¿no? hasta zapatos, eh, o piezas de automóvil o calendarios. Es decir, todo lo que hay en los medios de comunicación están legitimando pues, una, realidad, ¿no? una realidad que nosotros construimos. Entonces es bien importante que podamos ver no solamente los medios de comunicación, sino todo lo que nos rodea a partir de esta crítica de género. Muchas gracias, Yaretsi. Sí, es, es verdad lo que dices acerca de cómo algo que se reproduce una y otra y otra y otra vez termita, termina por normalizarse. Y, y es verdad, ¿no? los medios de comunicación hacen eso. Es, es, es, son los discursos a los que más estamos eh, expuestos todo el tiempo en nuestra vida cotidiana. Están en el momento en el que encendemos la televisión, en el que ponemos música, en el que leemos algo. Están allí. Eh, quiero pasar ahora con eh, Minerva. Eh, en tu ensayo mencionas cómo la música evoluciona y se adecua precisamente a los valores y emociones de una sociedad. ¿no? Haces una crítica de cómo los discursos musicales, al igual que otros espacios de la cultura, han estado dominados por varones y cómo las mujeres han estado relegadas o han sido violentadas desde esos espacios. Eh, así que eh, retomo la, la primera pregunta. Eh, ¿Tú qué observas? ¿Cómo se relacionan problemáticas como la violencia de género o la discriminación con, con estos discursos tan eh, difundidos masivamente en los medios de comunicación? ¿Y por qué es tan importante eh, analizar el contenido desde una perspectiva de género? El micrófono es tuyo. Bueno, yo creo que justamente parte de la detección errónea sobre la construcción de estereotipos de género, y cómo estos están implementados hasta la raíz, los tenemos tan hasta los huesos que es imposible deshacernos de ello. Y justamente así como cuestiones como el amor romántico, los roles de género, el machismo, la cosificación de la mujer, entre otros, se siguen naturalizando, que es un poco lo que decía mi compañera Yaretsi, Y están ahí tan implementados, eh, checando justamente los otros ensayos de mis compañeros, me viene a la mente... Eh, no solamente obviamente de, de las muñecas, sino también el de el ensayo de la bestia celosa, representaciones de la violencia contra la mujer en dos canciones de hip hop, donde mi compañera Sinaí lo que hace es analizar eh, este género que es el hip hop, y justamente ella menciona que este, esta música lo que hace es retratar la violencia eh, de las calles y este círculo. Que se hace a partir de cómo la música re, se apropia y vuelve justamente a exponer la violencia, eh, es eso, ¿no? Lo naturaleza y lo, lo, lo vuelve justamente a inyectar en la sociedad. De, de cierta manera. Eh, Muchas gracias, Minerva. Eh, eh, eh, bueno, bueno. bueno, bueno. Alan, ¿podrías cerrar tu, tu micrófono, por favor? Se está colando un poco de, de ruido. Eh, vamos a pasar a la, a la segunda pregunta. Eh, voy a comenzar con eh, Alison. Eh, tu ensayo trata sobre reggaetón y además eh, reggaetón cantado por mujeres y sabemos que hay toda una serie de prejuicios en torno a este género musical. Algunos son de orden clasista, otros van dirigidos al sexismo de las letras o al, al baile. Eh, sabemos que géneros como el pop o el rock también utilizan discursos que violentan y cosifican a las mujeres, no es un problema exclusivo del reggaetón. Eh, te queremos preguntar entonces, eh, ¿Qué nos podrías decir sobre cómo ha cambiado tu percepción sobre tu objeto de estudio? ¿Cómo cambió o no tu consumo de objetos culturales después de escribir estos ensayos, después de leer el libro? ¿Si ha eh, influido en tu vida diaria? Hola, buenas tardes, noches. Sí, eh, justo eh, las canciones que decidí trabajar fueron como canciones que yo había comenzado a, como a poner en cuestión por qué las seguía escuchando, por qué las seguía cantando, ¿no? o, o en algunos espacios, por qué las seguía bailando. Eh, también pensando en que eh, no, no solo el reggaetón, digamos, eh, perpetúa ciertos discursos o ciertas prácticas que son violentas hacia las mujeres, sino incluso también hacia los hombres, pero también pensar eh, en el reggaetón justo porque se sigue creyendo, ¿no? Que es el único género musical que violenta, ¿no? O que co cosifica a la figura femenina. Y me parece que, que no, que en realidad son muchas canciones, son muchos medios de producción además. Y también eh, pensar en qué, en qué espacios, ¿no? O en qué contextos estoy escuchando estas canciones y, y qué canciones estoy dejando de lado, ¿no? Y justo como entre las preguntas está estar si, si ha cambiado como mis, mis objetos culturales, ¿no? Que escucho o que veo. Y sí, ya, ya hay como canciones o hay cantantes, grupos musicales que sí he dejado de escuchar justo como por eh, los discursos que, que no solo están en una canción, ¿no? Sino que se conservan en diversas canciones. Y también pensando en, en cómo es que si yo me quedo con, con esta idea la sigo reproduciendo o, o qué estoy haciendo realmente. Entonces también comenzar ¿no? por resignificar o o poner en cuestión como lo que estoy escuchando, lo que estoy viendo y bueno, pues este trabajo, aunque fue también por un lado como lo académico, pues invitar ¿no? a quienes leen y, y a quienes digamos como están en los espacios en los que convivo, los diversos contextos, a que también pues, pues pongamos en cuestión ¿no? que estamos escuchando, que estamos viendo y también pues qué discursos estamos... Eh, como perpetuando, ¿no? Lo que hacía con, con la lista de canciones que elegí, pues era poner en cuestión como adjetivos, ¿no? Y justo adjetivos que siguen enunciando hacia un género, ¿no? Entonces también eh, poner como estas dos partes, entre qué me está diciendo una voz femenina y qué me está diciendo una voz masculina. Y creo que algo que también me, me quedó o me queda todavía es como por qué seguir denunciando hacia categorías binarias, ¿no? Como, cómo participarían otros géneros en estas mismas canciones o en otras canciones que, que, no sean precisamente como parte del reggaetón, sino como en, pues en otros géneros y en otros medios, pues, tanto visuales como, como textos literarios o, o no sé lo, lo que sea que estamos consumiendo. Muchas gracias. Eh, en este y en otros espacios ya habíamos eh, discutido un poco sobre eh, qué tan difícil es de pronto darnos cuenta de los discursos que estamos consumiendo, porque van enmascarados ¿no? en, en algo tan inmediato como es la música, ¿no? en, en algo que apela a nuestras emociones, que es utilizado quizá en un espacio eh, dedicado al ocio, y, y que cruza por nuestras vidas sin que de pronto eh, prestemos atención al, al contenido de las mismas. Eh, Alan, en tu ensayo eh, precisamente analizaste un performance de Gloria Trevi y revisaste a detalle eh, los comentarios que tiene este video en YouTube. Y en contraste que, eh, aunque la cantante se pronuncia en contra de la violencia de género mediante este performance, específicamente por los feminicidios acaecidos en Ciudad Juárez, y a pesar de que la canción narra un feminicidio, en realidad había pocas alusiones a la violencia de género por parte de los y las usuarias de la plataforma. ¿no? Es decir, parecía que el tema pasaba desapercibido, a pesar de que estaba en el centro de, de la canción y del performance. Y, y creo que eh, este es un claro ejemplo de cómo eh, de pronto consumimos eh, objetos culturales eh, sin darnos cuenta del mensaje que tienen y, y de cómo es tan complicado ser conscientes del contenido de esos discursos. Eh, así que eh, te pregunto, eh, después de tu análisis, después de leer el libro, los textos que han escrito tus compañeras, ¿Cómo ha cambiado tu percepción sobre eh, el objeto que elegiste? Hay un antes y un después, después de, de, de escribir este libro respecto a lo que ves y escuchas. ¿Ha, ha influido tu ensayo, eh, el libro que escribieron en Colectividad en tu vida diaria? Hola, buenas noches. Bueno, pues, a las preguntas que, que me hace, respondería que sí, porque... Digamos que he pensado de otra manera la música que escucho, ¿no? O diría más bien que este trabajo hizo que pensara y fuera más consciente de lo que escucho. Y respecto al cómo ha influido en mi vida, pues diría que les puedo compartir que ahora trato de identificar discursos que no solo plantean el problema, sino que pongan una solución que señalen las causas, que sean menos moralizantes, que despierten posturas, ¿no? Porque, como comentaba Alison... Escuchaba la música, escuchaba canciones, sin pasarlas por ningún filtro. Y ahora soy bastante cuidadoso, bastante cuidadoso con lo que... Comparto y a quienes les comparto. Entonces, sí hay un antes y un después, sí he evitado artistas, sí he evitado contenido. Esto en favor de, digamos, una vida emocional más sana. Eso sería mi aportación. Muchas gracias, Alan. Eh, justo el, el, hace unas semanas estaba eh, revisando algunos de los comentarios que habían dejado sobre el libro anterior, sobre la borradura de la letra, y hay, hay un comentario en, en Goodreads que de pronto eh, dice eh, qué necesarios son los análisis y ser conscientes de las letras de las canciones que continúan reproduciendo las violencias hacia las mujeres uno ya no vuelve a escuchar una canción como Jueves de la oreja de la misma manera, ¿no? de, a partir de uno de los textos que se publicaron en el, en el libro anterior. Y creo que, creo que es importante eh, tomar conciencia de, eh, de los objetos que, que consumimos, eh, no necesariamente para, para cancelarlos, sino eh, para tener una eh, perspectiva crítica acerca de ¿Cómo son producidos? ¿No? Finalmente eh, de pronto uno puede elegir voluntariamente dejar de reproducir una canción, dejar de escuchar un grupo, pero eh, es importante también ir a la raíz del problema. ¿no? Eh, este es un, un problema sistémico que eh, tiene que eh, ser atacado desde diferentes eh, espacios, ¿no? no simplemente el consumo personal, sino también hacer extensivo esta reflexión en eh, pues los espacios que tengamos a mano. Eh, a partir de ahí, quisiera eh, hablar con, con Patricia y Patricia, sabemos que este libro se originó a raíz de un diplomado sobre género y medios de comunicación de la UAEM. Es el segundo libro que hacemos con Rodrigo, con esta dinámica, y eh, como ya decíamos desde Piedra Besuar, pues siempre hemos apoyado la idea de la colectividad, del conocimiento compartido, de editar textos que sean importantes para una comunidad y que nos ayuden a replantearnos las formas en las que nos relacionamos. Eh, quisiera preguntarte... Si consideras que hay una experiencia significativa al escribir en colectivo y no en solitario y en, al distribuir de, de manera gratuita y no comercial el, el libro. Este, la, a partir de mi experiencia, este, sí voy a, a comentar. Bueno, primero agradecer ¿no? toda esta experiencia del diplomado y comentarlo primero que sí fue un diplomado a nivel muy personal por una situación en particular este, que vi, me tocó vivir justo, justo en, este moment, en ese momento y uh, no solo en, en esta manera de escribir en colectivo y no individual, tiene que ver también con mi experiencia personal y eso lo he aprendido en otras lecturas que se dieron en ese momento y con otros compañeros y compañeras eh, no, no sé autores ahorita, la, la verdad, pero sí es como importante entender que lo personal también se vuelve o se puede convertir político cuando lo hacemos este, comunitario, cuando lo hacemos colectivo. El hecho de haber escrito este ensayo en un momento de, de duelo, eh, primero es como saber que no se puede uno caer, sino que uno hace tierra. Y que hace uno tierra con los colegas, las colegas que nos acompañan, nuestros mentores, nuestras mentoras también. Y me ayudó a reconciliarme también con mi primera profesión, que es la licenciatura en educación preescolar. Entonces, eh, ¿qué experiencia significativa hay en escribir en colectivo? Justamente creo que situar que hay cosas personales que también son de índole social y son de índole política. Porque resulta que no solo yo estaba viviendo situaciones de, este, difíciles en ese diplomado, sino que también colegas. El hecho de poder todavía hacer como un, una objetivización o, o ver las cosas de una manera como si no nos afectaran, pero que sabemos que sí nos afectan, el entender que es ese consumo de roles de género, ese consumo de esas violencias, este, no solo me tocan a mí en mi casa cuando cierro la puerta y cuando quiero escribir un ensayo, sino que también le tocan, por ejemplo, a mí a mi compañera Yaretsi, ¿no? Y decir, ¿cómo, cómo, ¿cómo vamos acompañando este proceso? ¿Cómo vamos a mantenernos claras? ¿Y cómo vamos a hacer que, que estas situaciones, muy a nivel personal, también se puedan vivir en lo profesional y se puedan acompañar a otras? Me, eh, de las cosas que escribí, y lo escribí como dos, tres, cuatro mil veces, este, eh, para mí una es muy importante: de no quise hacer como la crítica con C mayúscula. Sí, hice como consciente una parte de una invitación también a mis colegas de la primera licenciatura, que es la educación preescolar, ¿no? Justamente esa cuestión de la batita o no usar batita. Es decir, vamos, o sea, podemos seguir usando bata, pero que seamos conscientes también, o sea, es como una invitación al diálogo a todas mis colegas, este, maestros. maestros yo, yo hace mucho tiempo que ya no doy clases de preescolar porque muchas cosas me molestaron, ¿no? Se choquearon conmigo y con mi manera de vivir mi maternidad. Entonces, pero sigo siendo, o sea, al final de cuentas, también es una profesión que amo. Y de repente es decir, bueno, vamos a sentarnos, colegas, este, este es mi análisis de lo que está pasando en esta situación, ¿no? Es decir, ya está pasando en pantalla, en Televisión Nacional, lo que es una maestra de preescolar, o lo que está pasando, ¿no? Ahí, entonces decir, bueno, nos podemos revisar, o sea, tenemos oportunidad también de vernos. Me encanta porque tengo conversación también en Facebook con otras colegas, y de repente me encanta ver a mis maestras, este bien punk o bien rockers, y de repente nos hablamos y seguimos esa comunicación. Entonces, creo que una de las cosas que aprendimos también en el módulo con Irene eh, Fenoglio, justamente de esa lectura de Cristina Rivera Garza, era que esas, esos textos que se hacen en comunitario, se escriben en comunitario, con todas las vivencias personales que tenemos, que sí son, o sea, son diferentes y son bastantes, decirlas, bueno, las construimos, las desconstruimos, las destruimos y las volvemos a reconstruir, y las compartimos con, este, con más colegas. Otra experiencia significativa que para mí fue muy importante en esta escritura de este ensayo es que tenemos la experiencia diferente que puede suceder en otras graduaciones o en otras titulaciones donde pareciera que nos lanzan como profesionistas a competir unos contra otros, como una selva, no de decir ahora a ver quién consigue esta plaza, a ver quién es esta experiencia de hacerlo en colectivo Creo que nos ha hermanado, nos ha, nos ha hecho, no sé, sororas o las palabras que sean que usemos de repente cada quien, pero de repente decir, lo hicimos juntas, juntos. Entonces, eso es, también creo que es una experiencia muy bonita, no solo de trabajo de la producción del libro, sino el trabajo con la intención de graduarnos y titularnos. El que podamos ser profesionistas, ya decir, ya somos, eh, ya tenemos el título, pero lo hicimos en conjunto Creo que también da una experiencia muy diferente a la que se hace a nivel este, individual. Entonces creo que esas son como las, las, las experiencias significativas de escribir este ensayo de esta manera. Muchas gracias, Patricia. Es verdad, lo, todo lo que dices nos, nos calienta el corazón porque eh, apostamos ¿no? siempre por, por esta colectividad y, y nos da mucho gusto eh, que ustedes estén recibiendo esa experiencia con eh, la misma emoción que, que nosotros lo planteamos. ¿no? Es decir, eh, no hay eh, conocimiento individual, sino que es todo un cúmulo de saberes que se tejen y que están allí y que son de todas, de todos, y eh, que no deberían estar eh, cancelados para nadie. Y eh, creo que seguiremos eh, elaborando ¿no? más más productos desde, desde esta colectividad. Eh, paso con, con Yaretsi. Eh, en tu ensayo hablas de las estrategias, de los dispositivos que tenemos a la mano para transgredir los discursos que imperan en la sociedad. Eh, cito. Eh, uno de tus párrafos dices que eh, hay que confrontar, hacer ¿no? evidente lo que se ha naturalizado y por ende justificado, cuestionar y manifestar que los estereotipos de género son causantes de la violencia que se vive a diario. Y creo que espacios como este, publicaciones como este, son eh, parte de estos dispositivos. ¿no? Nos ayudan a poner sobre la mesa un problema, nos permiten llegar a espacios como el que estamos compartiendo hoy, en el que podamos eh, tocar temas necesarios y urgentes. ¿no? Decías hace eh, un momento, ¿no? Eh, hoy es 25 de noviembre y por supuesto, eh, pues es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Eh, en ese, en ese sentido, eh, me gustaría también conocer tu experiencia eh, participando en, en este libro. ¿no? ¿Consideras que, que hay una experiencia significativa al escribir en colectivo? Eh, ¿Hay una diferencia sustancial en que este libro circule de manera gratuita, ¿no? libre, eh, sin, ningún, sin ningún candado, en vez de, de un modelo más, más comercial? Sí, gracias. Eh, sin duda, creo que eh, hace un momento eh, también igual la doctora Irene mencionaba algo bien importante eh, y bueno, también eh, Rodrigo, hace un momento en la cuestión de, um, bueno, a manera personal debo decir que, que siempre me produce como una cierta ansiedad el que otras personas me lean, porque para mí cuando una escribe es como una se abre, ¿no? Es así como pum, te desnudas eh, y, y, y lo sueltas, ¿no? Es como dar a, a conocer algo que es como muy tuyo, pues, ¿no? Como una manera muy personal. Eh, por ejemplo, en mi ensayo eh, hablo sobre eh, una canción que la verdad a mí me gustaba mucho, y sobre todo, no sé, como la voz de, de, de la cantante de, de Belanova, ¿no? Que es como muy pegajosa. Entonces, eh, ¿quién no se sabe? Por ejemplo, Rosa Pastel, ¿no? Entonces, eh, para mí escribir eh, desde la colectividad sí implica muchas cosas, muchos, eh, primero que nada, desafíos, ¿no? Entre ellos es que todos pues tenemos un tema en común, que es justamente hacer crítica a estos medios de comunicación, ver cómo eh, diferentes perspectivas, diferentes modos de pensar, ¿no? diferentes modos pues de, eh, de enfrentarnos a la realidad, también por ejemplo de mi compañero Alan eh, y por ahí también de mi otro compañero Oscar, me parece que eh, también eh, trabajó en colectivo igual en, en el libro. Y eh, en segunda, eh, cuando yo compartía, eh, por ejemplo, en la imagen del de libro, me decían, oye, ¿y dónde lo puedo conseguir? ¿no? ¿Dónde lo puedo comprar? Y es así como de, no, es que justamente es hecho de la banda para la banda, ¿no? Porque justo es como esta parte de decir, bueno, los medios de comunicación nos atraviesan a todos, como lo comentaba hace rato, ¿no? Eh, son canciones que todos, todos en algún momento, todas en algún momento hemos escuchado, nos hemos sentido identificados e identificadas, no es así como, ay, voy a dedicar esta canción, no voy a cantar esta canción cuando estoy aquí como en, en la fiesta, ¿no? Entonces es justo como ver de qué manera pues eh, um, han jugado estos medios de comunicación en nuestra vida, en nuestro diario vivir, que nos influyen de esa manera, ¿no? Es decir, que justamente normalizamos todo, no lo alcanzamos a cuestionar. Entonces, el escribir este texto para mí sí es eh, de, que, de que fuera, por ejemplo, en una forma gratuita este, y que esté en internet y que cualquier persona puede tener acceso a él, es justo como decir, a ver, sí, esto es un trabajo en... Común, en comunitario, por ejemplo, en comunalidad, como también hace un momento lo decían, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que a mí me atravesó en ese momento, pero que no soy la única que está pasando por esas vivencias, ¿no? O a lo mejor no soy la única que se sabe de memoria esa canción de Rosa Pastel de Velanova, ¿no? Por ejemplo, y, y que no siente culpa tampoco al decirlo, pero que eh, también es como esta cuestión crítica de decir, a ver si. Sí, ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué me está diciendo la canción? Entonces, al hecho de hacerlo gratuito y en comunidad, pues tiene como esta forma de decir, bueno, esto es para ustedes, ¿no? Los medios de comunicación nos atraviesan a todos, entonces está hecho desde una persona común y corriente, que está buscando qué comer, justo como lo decía Rodrigo, ¿no? Para otras personas que justamente están atravesadas por el mismo sistema y que al final, pues... Creo yo que eh, justamente como también tú lo decías, Aire, en, en el principio, ¿no? Que no hubiera dado yo porque a lo mejor en la preparatoria o en la secundaria me hablaran que hay otras formas de discurso, ¿no? Que hay otras formas en las cuales podemos relacionarnos. Que alguien me dijera, oye, ten cuidado lo que estás escuchando, ¿no? o Oye, ten cuidado porque el amor romántico te mata, ¿no? Porque no, no es necesario que aspires, por ejemplo, al matrimonio para ser feliz. O que, eh, por ejemplo, yo que soy madre soltera, ¿no? En esta parte de decir, bueno, eh, necesitas para poder realizarte tener al papá de tu hijo ahí a tu lado, ¿no? Entonces es como justamente como luchar y enfrentarte todos los días a, a estas críticas que también se, se hacen, ¿no? En la vida personal de cada una, pero, eh, bueno, es, es como esta cuestión de decir, a ver, no. ¿No? Es como, yo renuncio a esto que me han dicho porque hay otras posibilidades, porque justo es una realidad que vamos construyendo y que claro, podemos construir otras realidades que pues no nos jodan tan, tan feo, no a todas, a todos y a todes. Entonces hacer este trabajo eh, a manera comunitaria y gratuita es como un tenga, ¿no? esto que escribimos en comunitario nos pertenece a todos, a todas y a todes. Muchas gracias, Yaretsi. Sí, eh, creo que hay algunos puntos importantes que, que resaltar de, de tu participación. Una es, eh, de pronto, como esta dificultad de reconocernos como autoras, como autores, ¿no? de, de decir, escribí un ensayo, escribí un libro, eh, esta idea que mencionaba a, al inicio de la doctora Irene. Eh, que nos han, han vendido que solamente eh, las grandes editoriales o quien tiene un, un doctorado, un postdoctorado y tiene las credenciales necesarias puede publicar o tiene algo importante que decir ¿no? Y, y, y no es verdad. ¿no? Eh, este libro creo que, que demuestra que eh, las herramientas están allí, eh, están a su disposición y es importante hacer... Eh, hacer uso de ellas, es importante dar una respuesta a, a los discursos que consumimos y eh, es importante hacer eh, análisis de, de este tipo, como, como lo veremos en, en la siguiente intervención de eh, Minerva y Alan. Eh, Minerva, en tu ensayo, justamente eh, unido a lo que decía eh, hace unos momentos Yaretsi, hay una reflexión acerca de cómo los discursos musicales han normalizado eh, la violencia en las relaciones sexoafectivas. Eh, mencionas que eh, los y las receptoras de las letras, cito, están propensos a recibir erróneamente conceptos mal formulados sobre el amor y la convivencia de parejas a través de los medios del entretenimiento. Eh, y en tu ensayo eh, pones eh, de relieve algunas estrategias para desarmar justamente estos discursos. Eh, la pregunta para ti sería si es posible que a través de los objetos de estudio planteados en emancipar los discursos, se disecciona la misoginia en los escenarios audiovisuales y se reconstruya una nueva cultura de contenido. Bueno, yo creo que sí es posible, en, en primera instancia porque el libro está, los objetos de estudio están, es de acceso gratuito, de acceso abierto y todo, todo lector o receptor puede llegar a ellos. El problema aquí también es hacer como una especie de conciencia si el eh, receptor sabe que justamente estos escenarios audiovisuales parten justamente de una realidad, es decir, de nuestra realidad. Una vez sabiendo esto, ellos pueden observar, analizar y replantearse lo que pasa con las canciones, con las telenovelas. Justa, justamente con, con lo que ofrece Facebook e Instagram, una vez haciendo este, pues esta conciencia profunda, podrán justamente hacer una nueva construcción de contenidos culturales. Gracias Minerva. Sí, eh, creo que también eh, un problema al que nos enfrentamos es que... Eh, eh, analizar los, los discursos de los medios de comunicación eh, es, es, es empezar desde, desde cero. ¿no? De pronto también eh, estamos en ascuas de eh, a qué textos recurrimos, quiénes han escrito sobre esto. Creo que todavía eh, en la academia no está tan extendido este, este análisis y, y es importante eh, irlo construyendo, ir escuchando lo, lo, que, lo que dicen las demás, las demás personas y, y además no caer como, como en la trampa fácil de eh, cualquiera podría hacer un análisis de este tipo. ¿no? También hay herramientas detrás que sostienen eh, nuestras reflexiones acerca de cómo los medios de comunicación inciden en nuestros ideales, en eh, nuestras identidades. Y, y es bueno que, que lo traigan a, a colación. Eh, la pregunta para, para Alan que eh, como lo comenté en su participación previa, eh, su ensayo se centra en la recepción de un objeto cultural, eh, el video de, de Inmaculada de Gloria Trevi. Eh, Alan, tú hablas de cómo se minimiza de pronto la violencia, una violencia tan grave como lo son los feminicidios y cómo en este intento de, a través de la letra de esta canción, concientizar a los y las oyentes sobre la violencia de género, de pronto escapa de la comprensión de quien está consumiendo eh, este video, esta canción. ¿no? Entonces, eh, la pregunta es, es la misma. ¿no? ¿Es posible que eh, a través de los objetos de estudio que plantea este libro se diseccione la misoginia en los escenarios audiovisuales y se reconstruya una nueva cultura de contenido? Ok. Bueno, pienso que sí, pues en emancipar los discursos es un espacio donde se pone de relieve la gravedad de la violencia de género y se rompe el silencio en torno a él, pues pone de relieve la desvalorización de las mujeres en ciertos discursos, ¿no? Pues ya que nos encontramos frente a trabajos que intentan reconocer que la misoginia no solamente se encuentra en mensajes o en actos explícitos, sino que las mismas omisiones exacerban el problema. Por ejemplo, en el trabajo que realicé nos encontramos con una mujer ...que es engañada, volcada, abandonada e ignorada... ...no solamente dentro de la narración... ...sino también por el compositor, la intérprete y su público. En el caso de mi trabajo analizo, entre otros aspectos... ...los mensajes de un video en YouTube donde... ...esa negación de la realidad viene dada por la misma omisión... ...que se hace de la gravedad del feminicidio. En esos mensajes, opiniones que analicé... ...no existe una respuesta agresiva de descrédito ante el tema del feminicidio pero sí existe el silencio ante el mismo que es igual de grave ¿no? y bueno sobre la reconstrucción de una nueva cultura de contenido, considero que es posible siempre y cuando sea una tarea que, que vaya más allá de los espacios educativos ¿no? considero que de nada, de nada sirven los llegan lo pasan por igualmente considero que esta reconstrucción va más allá del espacio virtual, ¿no? que se tiene que llevar a la práctica. Reconstruir los contenidos implica entender a la sociedad de una forma distinta, de pensar de forma diferente los papeles que jugamos en la sociedad, tanto mujeres como hombres. Muchas gracias, Alan. Eh, justamente la última pregunta eh, va a, dirigida hacia qué hace falta, ¿no? a, cuáles son los espacios desde donde es posible reconstruir estos, estos discursos y eh, estará a cargo de Patricia y Alison. Eh, Patricia, empiezo contigo. Eh, escribiste un ensayo precisamente sobre cómo el Estado, desde su propia Secretaría de Educación, reproduce ideas sobre los roles de género y las violencias en contra de las mujeres, y tu texto se centra específicamente en el estereotipo de las educadoras, ¿no? en un problema de feminización, infantilización y precarización de la labor docente a nivel preescolar. Eh, es claro que, que las instituciones tienen una gran responsabilidad, una responsabilidad enorme para modificar los discursos que enseñan. Eh, me gustaría que, que nos comentaras qué pasa con la academia y la enseñanza de estos temas, ¿no? qué queda pendiente después de escribir este libro y cómo podemos construir otros discursos y desde qué espacios. Uy, que hace falta... Pues, adiós. Este, la verdad es que eh, a mí lo que siento que hace falta es justamente como buscar generar las zonas de aprendizaje, más que de enseñanza, son como zonas de aprendizaje, donde también la, la figura de la persona que está acompañando eh, o, o coordinando esos momentos en que hay una interacción de un aprendizaje, también ya tiene que empezar como a, a, a no ser tan, tan, tan vertical la, la relación que existe. Eh, en, esta parte, en este ensayo yo creo que mucho también tiene que ver justamente con la experiencia que tengo de cuatro años como familia desescolarizada. Y digo desescolarizado porque también también siento que es una, una postura más política que hacer como el, el, el homeschooling y esas, esas otras situaciones que existen. O sea, el hecho de decir, de, de pausar a mi familia, a toda mi familia, y decir ya no más escuela ni para ustedes ni para mí, o sea, se acabó la escuela, fue un momento en que también era necesario para poder comprender los... Los discursos que hay dentro de la academia y que son violentos, y no nada más es en, en universidad, en preescolar, o sea, justamente, y, y sí también lo pensé cuando lo escribí, dije, ups, le estoy echando la. estoy aventándole al Estado su responsabilidad o su irresponsabilidad con eh, lo que le corresponde y no hace, ¿no? Entonces dije, bueno, pues va. Pero es porque justamente se, se, fue, fue un año de, de. o sea, el ensayo es ahorita, pero creo que la experiencia fue antes. Y ya el, el aventar a, a mi familia, a mis hijos, a, a todo mundo es decir, nos salimos de la escuela y vamos a ver qué hay, me ayudó a conectar con muchas otras personas que también están en esta situación. Y ahí leemos pues, a otros autores, a otros, autoras, este, Iván Illich, pues, no se diga, lo, lo tenemos que, es, es, es un referente, sobre todo cuando compartí con, con Itzel Farías, otra, con, otra investigadora que también está haciendo buscando estos espacios donde crear y generar otros discursos. Entonces, creo que lo más importante es también generar estos espacios y no solamente, no, no se necesita la escuela, no se necesita el aula como un espacio físico, porque el hecho de cuando nos salimos de la escuela fue algo muy extraño, porque te sales de la escuela, pero la escuela, el sistema escolar o el sistema académico está en tu cabeza, o sea, es... es es algo que de repente te vuelves como loco loca, ¿no? Es decir, ¿cómo si yo me salgo de la escuela, sigo representando el papel de maestra? ¿O cómo espero que mis hijos o hijas, que ya no quiero que vayan a la escuela, quiero que sigan representando ese papel de estudiante o de alumno? Entonces es como, te digo, el ensayo ahorita fue como ya lo último y verlo en la televisión es otra cosa, pero creo que la, la reflexión o la inquietud de ver cómo es que no podemos salir de esos estereotipos que tenemos tan marcados, ha estado como en cuatro años. O sea, yo puedo decir, somos familia desescolarizada, pero realmente el sistema continúa en nosotros y en nosotras y en las, las personas que acompañamos. Entonces, sí es importante generar otros espacios, sí es importante salirnos un poco. Este, a mí me gusta mucho compartir, y es algo que sí quería mencionar, me gusta mucho compartir estas mismas prácticas de lectura, de reflexión y de discusión con mis estudiantes. Me encanta, son estudiantes de 14 años, 15 años, 16 años, y ya están, o sea, cuando leímos un texto, no recuerdo ahorita de quién, pero no conocían a Fernando Delgadillo, y se atacaron de la risa con la letra, y dijeron, o sea, pues, aparentemente para ellos, cuando leímos el texto, estaba clarísimo que era como muy, era muy acosador, entonces, este, dice, me, me cuestionaron a mí, soy de otra generación, y dice, ¿en serio pensabas que eso es romántico? Y yo, ups, o sea, yo sí lo pensé que era romántico, y dice, ay, claro que no, pero ellos no conocían a Fernando Delgadillo, pero aparte me sorprendió que les sorprendiera que a mí me parecía romántico en algún momento de mi vida, ¿no? Entonces, el hecho de compartir estos discursos con otras generaciones desde otra postura, porque no es lo mismo compartir estos textos con colegas aquí presentes, lo hicimos de diferente manera pero compartirlos en otro escenario, en otra dinámica, con otras generaciones, cambia también esa parte y creo que también tiene una validez. Entonces, el, se necesita más diálogo, entender que también las nuevas generaciones están dispuestas y abiertas a dialogar. Este, hemos hablado mucho también de la cuestión de la censura y ha sido como en otra tonalidad. Entonces, este, simple y sencillamente como perder el miedo a dialogar Fuera. O sea, de decir, pues armamos aquí ahorita un café o armamos una jugada de póker chavas y chavos y nos ponemos a platicar y a conversar y justamente aprovechamos y leemos un texto, ¿no? Y a ver qué, qué opinamos todos y todas de ellas. Entonces creo que es eso, ¿no? El, el decir, las zonas de aprendizaje se dan en todo momento, no nada más en una escuela y un aula y creo que eso es bien, bien importante, pero sí la revisión interna de estar conscientes de decir, chín, que no lleve yo la estructura escolar o la estructura académica a mis espacios libres de jugar póker, por ejemplo. ¿no? Entonces es como decir, es como una autoobservancia auto para poder justamente en algún momento, como fue el ensayo de decirle al Estado, oye Estado, te corresponde esto, esto es tu responsabilidad y tienes que, tienes que hacer algo. Yo estoy haciendo mi chamba, pero tú también, a ti también te toca. Entonces creo que eso es lo que, lo que pienso que se podría hacer. Creo que hace falta más cosas, pero esa es la que alcanzo a ver. Muchas gracias. Sí, ¿no? De pronto, eh, de pronto es bien difícil también mirarse al espejo y decir, chin, yo llevo también esas estructuras y esos discursos y tengo que soltarlos y tengo que liberarme de ellos para poder compartir con otras personas, otros espacios, ¿no? lo que dices de las nuevas generaciones que ya tienen ese chip de, de reconocimiento. ¿no? También lo platicábamos cuando estábamos pensando cómo se va a titular este libro, ahora hablaremos de, de ello eh, brevemente. ¿no? Y decíamos, es que eh, es impresionante cómo también a nosotras, a nosotros se nos escapa de pronto eh, la letra ¿no? que decías de Delgadillo ¿Es violencia? No es violencia. Y tenemos que discutirlo, ¿no? Cuando, cuando las nuevas generaciones lo ven y dicen, claro que es violento, ¿no? Es alguien que está acosando a una mujer. ¿Cómo, cómo podrías dudar que, que eso es violencia? Sí, es, es tremendo. Eh, para cerrar eh, esta ronda de preguntas y para darle espacio al, al público, nos queda eh, la respuesta de Allison. Y eh, pues tu ensayo versa sobre eh, cómo... Las mujeres que hacen reggaetón han utilizado un género musical tan extendido para hablar de sí mismas, ¿no? para hablar sobre sus cuerpos, sobre su deseo, incluso para posicionarse frente a las opresiones. Eh, tú decías, son mujeres que hablan de sí. Y eh, aquí va lo del, lo del título que ya vi también que, que preguntaron en, en Facebook. Eh, utilizamos una frase del ensayo de Allison para titular este libro. Eh, su fragmento dice se puede pensar en el reggaetón como un medio no solo de producción y construcción de estereotipos, sino como una forma de emancipar los discursos que se han construido de manera histórica, social y cultural. ¿no? Cuando decidimos eh, el título de este libro, eh, estábamos discutiendo acerca de cómo la mayoría de las propuestas de, de los ensayos que están incluidos en, en esta compilación hablaban de nuevas formas de crear discursos, ¿no? de, de oponerse a, eh, a esos... Eh, a esos productos que estaban tan difundidos en los medios de comunicación o ¿no? a la forma en la que eh, las mujeres están entrando a la industria eh, musical, a la industria de la literatura, se están apropiando de esos espacios y están poniendo en jaque eh, discursos que, que, que, que estaban tan normalizados que las excluían, pero eh, que de pronto eh, estamos utilizando ya también esos espacios para eh, tomar el, el control de qué es lo que decimos sobre nosotras, qué es lo que queremos eh, expresar de nuestras emociones, de nuestros deseos. Eh, este libro se llama también eh, Emancipar los discursos porque veíamos que eh, en, en muchos de, de sus ensayos había como una preocupación de, bueno, ya hice eh, este diplomado ya escribí este artículo, pero ¿qué es lo que sigue? ¿No? ¿Cómo le digo a la persona que no asistió al diplomado, a la persona que no estuvo presente en esas discusiones sobre las lecturas que hicieron, oye mira, hay un problema de, eh, de difusión de discursos que violentan, de, de difusión de discursos que discriminan y los estás consumiendo en lo que escuchas, en lo que ves, ¿no? El, el, el, en ese programa que se supone que tiene que educar a, eh, a tus hijos, a tus hijas, a tus sobrinos, sobrinas. Mira, hay un gran problema. Eh, y entonces decíamos, bueno, emancipar los discursos. ¿no? Es una forma de tomar posicionamiento, de tomar distancia, de alejarnos de, de, de, de esa normalización y, y de decir, hay otras formas, hay otras posibilidades entonces, eh, Alison, para, para cerrar esta ronda, eh, queremos eh, escucharte, ¿no? ¿qué queda pendiente después de escribir este libro? ¿Cómo podemos construir otros discursos y desde qué espacios? Sí, claro. Eh, también con esto de emancipar los, los discursos y pensar los espacios, pienso en, en no solo actuar como de manera individual, ¿no? porque uno puede percatarse o no también, como de las cuestiones o de los discursos, las prácticas que, que seguimos perpetuando, pero que además de todas aquellas que son, eh, ¿cómo decirlo?, pues normalizadas, pero que además sabemos que están ahí, pero no las hacemos visibles, no las aceptamos y no las configuramos o no las eliminamos. Entonces, pensar también, no solo desde lo individual, ¿no? sino también desde lo colectivo, y justo eh, por eso... Para mi trabajo pues, pensé en las dos voces, ¿no? desde el punto femenino, pero también desde el punto masculino. Y creo que no, no solo está como en mi trabajo, ¿no? también están los trabajos de mis demás compañeros y de mis compañeros, que, que no solo por, digamos, como por entregar un ensayo final nos quedamos con, con lo que escribimos, sino que también creo que, que llegar aquí a, a este espacio incluso es como parte del proceso o parte como de las resignificaciones que estamos haciendo a lo largo, pues no solo de de cuando terminó el diplomado que, del bueno, el módulo del doctor, que fue en marzo, me parece, y también como el espacio en el que, en el que hoy estamos, ¿no? Justo también pensar como en la fecha en la que, bueno, en la que estamos presentando hoy el libro. Eh, también pienso eh, que, no, que no queda solo en la academia, ¿no? Que, que también podemos llevar como todos estos discursos o todas estas otras prácticas, como en los espacios en los que convivimos, en los espacios en los que nos desarrollamos, ya sea como de forma personal o de forma laboral, etcétera, y también pensar como en todos estos eventos en los que, a los que asistimos, ¿no? pensar en quienes están acompañando como la presentación, ¿qué, qué les dice este, este libro? ¿no? ¿Qué les decimos nosotros? ¿Qué, ¿Qué se preguntan? ¿Qué no se preguntan? ¿no? ¿O simplemente por qué siguen viendo como esta presentación? Entonces, creo que, que hay como una, una, una gran labor tanto como de forma colectiva que necesitamos en la presentación, quienes no pudieron asistir a la presentación por razones eh, particulares, y también quienes están viendo como la presentación, quienes compartimos también lo que escribimos en nuestros textos, pero también en pensar como en, en qué escribimos aparte, no o qué escuchamos, qué vemos y por qué lo seguimos escuchando, por qué lo seguimos viendo, y si seguimos pensando como en ciertos discursos o ciertas prácticas, por qué las seguimos reproduciendo, o cómo es que ya no las reproducimos, o cómo, pues en pensar cómo, cómo las configuramos, no cómo no somos violentos de forma consciente e inconsciente. Entonces pensar también como en esos espacios, y algo que también creo que se me quedó bastante del, del diplomado fue pensar en una herramienta como la interseccionalidad, ¿no? Creo que a veces es muy cómodo pensar desde la academia, desde ciertas oportunidades o derechos que incluso a veces se vuelven como privilegios, pero también pensar como en el espacio doméstico, pensar como en el momento en el que voy en la ruta, en el momento en el que voy, no sé, a comprar X cosa ¿no? Entonces pensar como en todos esos espacios y en todos esos como en contextos, ¿no?, que... Que, que vivimos día con día, ¿no? no solo como en este momento, a esta hora, sino como qué, qué nos pasó ayer, ¿no? qué vimos, qué pensamos, y como, como muchas cosas que, que, que debemos de seguir como, como reflexionando. Pues muchas, muchas gracias por, por participar en, en esta ronda de, de preguntas. Creo que se han tocado eh, un montón de temas importantes que no solamente eh, incluyen la escritura de, del libro, sino eh, las repercusiones que puede tener, no, no solamente en, en nuestros espacios más cercanos, sino eh, en los espacios eh, que, que compartimos más allá de, de la academia, eh, de nuestras amistades, de nuestras familias. Eh, Ahora tenemos la oportunidad de estar aquí en, en, en este espacio que abre el, el Centro de Investigaciones, que nos permite eh, efectivamente tender un, un puente hacia aquellas personas que eh, no participaron en, en la elaboración del libro, pero que sí lo recibieron, que sí lo están leyendo, lo están compartiendo, y, y me imagino que, que habrá eh, ya varias preguntas en, en el chat. Así que eh, regreso la, la, la palabra a, a Rodrigo. Gracias, Aide. Eh, pues en realidad las preguntas que surgieron en el chat las fui respondiendo por escrito. Eh, la última era esta que, que tú habías leído por tu cuenta y que respondías ya sobre el sentido del, del título. Eh, creo que... que más que abundar sobre esto, yo, yo querría abundar sobre un par de cosas en, en la construcción de los libros que hemos hecho juntos. El, ahora que se hablaba otra vez de las diferencias generacionales y la, la forma en que percibimos de manera diferente un mismo objeto cultural, a mí me sigue siendo, me sigue pareciendo importante discutir esto, ¿no? Eh, Caminamos sobre un hilo muy delgado, los, bueno, los hilos son delgados, caminamos en, en, un, en un espacio donde es muy, muy fácil tropezarse y extremar las posturas. Eh, y yo creo que eso es algo que, que hemos logrado cuidar en, en equipo, en este y en el trabajo anterior. La selección de los trabajos no es un asunto de de gusto personal o de empatía con la postura de quienes escriben, sino un intento por reconocer las aportaciones eh, más sólidas dentro del el pool de posibilidades que se han presentado las dos veces, ¿no? Eh, y eso creo que, que, por lo menos a mí, me ha permitido... Eh, Hacer ejercicios de, de calistenia y flexibilidad, porque sería muy fácil eh, adoptar un, una misma línea de pensamiento y sostenerla, en lugar de obligarme a, a escuchar desde dónde están siendo dichas las cosas. Y creo que eso es algo que en esta comunidad de autoras, pero en general en la academia y en general en el mundo, hacemos poco. ¿No? Fácilmente nos atrincheramos eh, y defendemos nuestra visión de las cosas en lugar de tratar de construir, si no acuerdos, sí si espacios de, para un intercambio real, ¿no? Eh, nos llenamos fácilmente de frases célebres como, yo no estoy de acuerdo con usted, pero defenderé su derecho a disentir, la, la, y en la práctica lo hacemos bastante menos, ¿no? Entonces, eh, alguien preguntaba en el chat de Facebook a quién está dirigido esto, y yo respondía que está dirigido a todos. O sea, a todas nos cruzan estas cosas, a todas debería preocuparnos, repensarlas, y habría que pensar en cómo repetir estos espacios con, con gente que haya leído el libro y quiera venir a contarnos ¿Qué le pareció? Eso sería interesantísimo y con gente de distintos cortes generacionales y etarios hacer mesas redondas para poder, este, discutir tres o cuatro horas sobre esas canciones problemáticas que, que mi generación está tan triste de que hoy sean tan mal vistas. No estoy pensando en Delgadillo que me parece terriblemente cursi. Estoy pensando más bien en, en los Tacubos arrepintiéndose de grabar Ingrata, ¿no? Que es tema para, para una mesa redonda este, ¿qué más quedaría por decir? agradecerles agradecerles muchísimo agradecerles el, la riqueza de sus aportaciones y la paciencia de su, de su participación y de, para organizar esto para estar aquí este, e invitar a toda la gente que que nos acompañó a que descargue el libro y a que lo lea, no se hablaba hace un momento de lo fuerte que ha sido para más de una de nosotros darnos cuenta de, de que el amor romántico era un engaño, no ahí hay ahí un duelo colectivo fuerte creo, este porque sí a mí sí me criaron como princesa Disney y y tratar de tomar distancia de eso no es sencillo, no pero pero la desilusión es como el primer paso hacia la esperanza. Yo creo que más vale no vivir ilusionados en el sentido de, con una visión falsa de las cosas, este, y sabiendo cómo son las cosas, apostar por un futuro construido eh, entre más de uno, y para más de una, juntos. Eh, y no sé si hay manera de que saliéramos todas a cámara, porque sería realmente mucho más lindo poder despedirnos, despedir la transmisión en conjunto y que no sea mi, mi cara lo último que se vea. Pero si no, lo que podemos hacer, si depende del micrófono, es que cada una de ustedes pase. Ah, muchísimas gracias, Luis. Esto me lleva además a agradecerle al, al maestro. Al maestro... Eh, Luis Cabrera, todo el apoyo técnico por, para que esta transmisión fuera posible. Y a ustedes el favor de su compañía. Eh, compañeras, la palabra es suya. Bueno, igual... A mí me, sí me gustaría agradecer a Rodrigo, a Aide, también a mis compañeras que están aquí, eh, a la doctora Irene también, pues por todo el aprendizaje. La verdad que eh, justo como lo decía Pat, Pat eh, el diplomado en sí fue un momento de catarsis, al menos... Puedo decir que para mí y también para muchas otras compañeras eh, que estuvimos dentro del diplomado, ¿no? O sea, había veces que con las lecturas también era así como el mar de lágrimas, ¿no? Porque al final era justo enfrentarte a una realidad que, eh, pues, que te atraviesa, ¿no? Nos atraviesa a todas. Entonces, eh, bueno, el, este libro eh, o estos ensayos que están en el libro es justo como la catarsis que que es del diario vivir, ¿no? y que nos enfrentamos a eso todos los días. Entonces, pues, gracias, Rodrigo, gracias, Aide, eh, por el espacio, por el, el trabajo en colectivo, pues nada, ha sido como un gusto. También a las personas que nos acompañan, eh, pues solo gracias. También yo agradecer a la doctora Irene, al doctor Bazán, y al grupo que conforma Piedra de Soar, por ser intermediarios entre los textos y los lectores. Muchísimas gracias. Pues a mí eh, únicamente me queda agradecer una vez más su, su participación porque eh, definitivamente pues este libro no existiría sin su labor. ¿no? Es importantísimo eh, reconocer el tiempo, el esfuerzo eh, que han puesto en la construcción de cada uno de sus ensayos. Eh, espero que eh, la experiencia haya sido eh, agradable para cada una de ustedes. Eh, las invito a, a mantenernos en, en contacto porque de eso también se trata eh, este proyecto, ¿no? de que eh, el trabajo en colectividad no se quede únicamente en la producción de, de un libro. Eh, las invito también que si tienen eh, cualquier otro proyecto en el cual podamos colaborar, estamos eh, a su disposición. Siempre estamos buscando nuevos espacios, nuevas personas con las cuales eh, dialogar eh, y muchísimas gracias eh, al, al centro que eh, nos abrió este, este espacio para, para conversar. Gracias, Rodrigo, por eh, acercarnos los textos de, este, de esta emisión del Diplomado y eh, muchísimas, muchísimas gracias por eh, el diálogo tan hermoso que hemos eh, mantenido hace unos momentos. Gracias. Hola, buenas noches. Igualmente, gracias a todos y todas. Gracias al doctor Rodrigo, al doctor Irene. Creo que este diplomado abrió muchos caminos para todos y todas. Y en mi experiencia personal, quiero decirles que yo había entrado con la idea de una titulación, por este diplomado, y después de ciertos módulos opté por regresar a mi proyecto de tesis. Así que, que gracias. Gracias también, presidente. Qué, qué buena noticia, Alan. Qué, qué gusto que, que el diplomado gracias, gracias. Te, te impulsara a regresar a, a la vía dura y espinosa de, de una investigación más larga. Sí. Me da muchísimo gusto. Qué, qué buena noticia. Adiós, doctor. ¿Algo más? que solo queda como seguir con los agradecimientos, pero también invitar ¿no? a quienes están viendo la, la presentación y seguir compartiendo el libro, ¿no? Llegar como a más espacios y pues a más gente, ¿no? Y que también esa misma gente pues comente nuestros, nuestros textos, ¿no? O que comente que, que se, qué más se puede decir. Gracias, gracias también, e invitarles también a la nueva emisión del Diplomado, que dan ganas de volver a repetirlo, ¿se puede? Se puede, porque es extensión académica, este, eh, habría que, que pedirle a, a, al maestro Luis Cabrera más información, yo prefiero no, no dar datos que no tengo, pero sí, estamos convocando a la siguiente emisión del Diplomado, eh, es una pena que la doctora Fenoglio no quiere participar este año. Sería muy buen momento para que la empujaran a reincorporarse porque no será lo mismo sin ella. Este, los demás seguimos ahí, creo. Este, yo, yo sí, yo sí juego este año también. Eh, y ojalá de verdad encontremos la manera de entrar en contacto con quienes nos hagan favor de leer. Eh, creo que esa es una parte que nos falta todavía. no Una vez que nosotros hacemos llegar hasta hasta el exterior de nuestras cabezas, estos textos. ¿Qué pasa? ¿Cómo, cómo son recibidos por quienes no son eh, estudiantes ni profesores de, de la Autónoma de Morelos? ¿no? Eh, muchas gracias una vez más, colegas queridas. Este, creo que, que esto sería todo por hoy. Que estemos todos muy bien.